Buenas noches a todos. Vamos entonces con nuestra segunda clase, con nuestro segundo tema importante en, en, en este módulo de evaluación neuropsicológica de la especialización de neuropsicología escolar y estamos hablando entonces sobre eh, cómo realizar una evaluación neuropsicológica, ¿cierto?, Hemos hablado ya un poco sobre qué es la evaluación, sobre las fases, sobre, digo, los objetivos de la evaluación, la importancia de la evaluación, en qué momentos se, y, y quiénes deberían remitir a una evaluación, ¿cierto? Eh, entonces, y, y vemos que es, el panorama es un poco más amplio, diverso, eh, y con una gran cantidad de posibilidades de lo que pensábamos, ¿no? Y menos clínicos, o sea, ahí no, no solamente clínico, ¿no? La evaluación neuropsicológica, si sí. bien es cierto que se hace principalmente en ámbitos clínicos, y si tiene funciones clínicas, no todas las evaluaciones clínicas, es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la evaluación neuropsicológica y, vamos, y principalmente infantil, nos vamos a centrar un poco en, en cómo evaluar niños, niñas y adolescentes, dado que la especialización es sobre neuropsicología escolar. ¿Sí? Eh, no obstante, la mayoría de los principios son generales para la evaluación neuropsicológica vamos a estar haciendo énfasis en, en los ámbitos infantiles y escolares eh, para tratar de, pues de, de, de, de ir resolviendo dudas y, y, y haciéndola un poco más específica. Bien. recuerden que hablan con Diego León doctor en psicología, magíster en neurociencia neuropsicólogo infantil ya desde hace más de como una década y media bien entonces la evaluación básicamente pues inicia desde el momento en el que se el, los evaluadores, el equipo de evaluadores eh, recibe el caso recibe y agenda las citas y comienza entonces el proceso de, de citar a las personas o de agendar eh, para eh, conocerse con ya sea pacientes, ya sea eh, clientes, ¿sí? estudiantes, familias y demás, dado que en ese momento, cuando se conoce el caso y cuando se comienzan a hacer las citaciones, ya hay un primer contacto, ¿sí? Entonces, eh, las fases, aunque no las vamos a mencionar, inician antes de lo que vamos a iniciar y es con los primeros contactos con el agendamiento y demás de, de, de las citas, ¿bien? Eh, ya después de eso, pues, formalmente, los pasos de la evaluación neuropsicológica van a ser estos. Incluso desde el agendamiento se le puede solicitar a las personas, a, eh, a, a los familiares o involucrados en la evaluación, ¿sí? equipo docente, equipo de terapeutas, que envíen información previa para preparar la, la primera sesión o, para, eh, o se puede pedir que lleven información a la primera sesión para pues, que sea una, una primera sesión muchísimo más eficiente. Entonces, desde, la, desde el agendamiento de la cita, se le puede indicar a las personas, eh, mir, te recomiendo que traigan historia clínica, historia médica, que tengan ¿sí? reportes académicos para que el primer día las cosas sean mucho más fluidas. ¿sí? Y más cuando hay sesiones, hay, hay momentos en los que el tiempo... Eh, es muy importante, ¿no? Y que tal vez, eh, digamos, solamente se tienen tres sesiones para hacer la evaluación, entonces ahí tenemos que eh, considerar estos, eh, solicitar información desde antes de, de, del, del primer contacto presencial, ¿sí? o del primer contacto formal. Esto lo vamos a pensar como una, la típica evaluación presencial, ¿no? O sea, la evaluación neuropsicológica en sus, eh, básicamente debe, debe hacerse presencialmente, dado que no es posible observar los componentes comportamentales, relacionales, eh, con, eh, cognitivos eh, a través de la evaluación virtualizada o online, ¿sí? Eh, esto fue una opción para algunos componentes, para algunos momentos. Eh, para algunas fases de la evaluación, tal vez yo creo que vamos a, durante, durante, esta, de, durante esta clase, vamos a, a indicar, me lo van recordando, pero por favor, qué fases se podrían y cuáles no se podrían hacer de forma virtual, ¿listo? Para tener mayor claridad hasta dónde llegar, ¿sí? Y, o en qué caso sería idóneo hacerlo no virtualmente, dado pues todo lo que se nos ha abierto con la teleevaluación Ahora en la pandemia. Sí, pero, pero yo creo que hay, necesitamos algún momento de contacto presencial. ¿sí? Van a haber algunos momentos de contacto presencial esenciales. Bien. Eh, ¿Qué más les digo? Bueno, entonces vamos a entonces hablar ahora sí de cada una de las fases idóneas para poder realizar a satisfacción una evaluación neuropsicológica. ¿sí? ¿Cuánto tarda la evaluación neuropsicológica en total? Ya que vamos a hablar de pasos. Aquí yo les voy a dar un estimado de tiempos. Esto es relativo, esto es relativo al caso, relativo a la edad, relativo a la complejidad del caso, relativo a, la, a las características familiares, a la distancia, a la hora, a, al, al sistema... Eh, de salud, al sistema educativo, dado que hay también pues reglamentaciones que no podemos saltarnos por la faja, ¿no? Entonces muchas veces nos dicen, no, tienes dos de que hacer evaluación en dos sesiones, pues tienes que hacerla en dos sesiones, porque no, no vas a tener más tiempo, ¿no? Que no es lo idóneo, pero no, debería, pero, pero no debería ser así. Entonces estos son los tiempos aproximados. Aproximadamente cada sesión de evaluación debería durar alrededor de una hora a hora y media, entre 40 minutos y hora y media está bien. Dependiendo de qué se haga en la evaluación, si todo el tiempo va a ser requerido para eh, indagación sobre el paciente, sobre el niño, sobre el estudiante, más de una hora es, ya va a comprometer la validez de los instrumentos y de las entrevistas y de las observaciones, incluso la observación que puede de, de hacer el neuropsicólogo, el neuropsicólogo también se fatiga. Y... Eh, si esto va intercalado con diligenciar formatos, con llenar autoinformes, con hacer entrevista, eh, puede extenderse más o menos hasta hora y media, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que haya un estudio, pero estoy completamente seguro que a mayor tiempo, menor fiabilidad en, en, en las observaciones que haga el neuropsicólogo, pues porque simplemente ya cada vez está, es, es menos atento en, en percibir lo que está eh, mostrando las, las demás personas, ¿sí? ¿eh? Y pues recuerde que el principal instrumento de evaluación es el ojo clínico, la, el, el, es, eh, es la observación misma del, del, del neuropsicólogo. Bueno, listo. Entonces, la, el primer paso, o el primer, la primera fase que vamos a explorar, es, se llama entrevista inicial. ¿sí? La entrevista inicial, yo estimo que debería durar entre una hora y hora y media. ¿sí? Es una hora es un espacio idóneo para establecer el, eh, el, los primeros contactos, conocer el motivo de consulta, hacer, establecer una relación de confianza, llenar los formatos que haya que llenar y más o menos como tener un panorama y darle un panorama general de lo que va a ser la evaluación a los familiares, ¿sí? Cada una de estas fases va a tener unos objetivos diferentes y pues tenemos que o sea, la evaluación no se hace en una sesión, ¿sí? sí eso sí, no, de, no, no pasa. La evaluación neuropsicológica requiere varias sesiones para poder cumplir varios diferentes objetivos y dependiendo como la, la profundidad de, de la evaluación, pues va a requerir más o menos sesiones. Una vez, bueno, después de esta entrevista inicial donde se ha recolectado la información inicial, se han establecido los convenios, se han firmado los documentos, eh, se han despejado dudas y se ha fortalecido la relación eh, evaluador-evaluados o parientes o familiares o Sí, o estudiantes, eh, la, se pasa a la segunda fase que será la de recolección de información más exhaustiva y esta fase pues es relativa a los objetivos de la evaluación. Si no es una evaluación para establecer un perfil académico, un perfil vocacional, una, una selección de personal o algo así, pues no es necesario eh, ahondar tanto en esta fase, entonces incluso se puede pasar, ¿no? Pero si es una, si es una eh, entrevista eh, clínica con objetivos de evaluación, eh, que, que pueden llegar a un diagnóstico esta fase es esencial entonces esta, esta fase debe ampliarse en las entrevistas clínicas ¿sí? y entonces donde se va a, donde se va a solicitar entonces, durante la entrevista inicial al final se solicita la información que deben llevar los parientes y demás para ampliarla en la sesión de recolección de información ya llevamos dos sesiones ¿no? más o menos de hora y media, de una hora cada uno, entonces esto va entre dos horas a tres horas, ¿sí? Esta, esta, esta fase es una fase, podemos decirlo, offline, asincrónica, esta fase no va eh, con, los, con, con los evaluados, esto es un trabajo eh, independiente que hacen los evaluadores, pero siempre hay que, hay que hacerlo, hay que sentarse y hay que tomarse un tiempo para decidir qué tipo de estrategias evaluativas se van a seguir, ¿Sí? Incluso, pues ya cuando se tiene experiencia, esta fase puede irse distribuyendo dentro de las otras, pero si sí hay un momento donde te debes sentarte por lo menos un par de eh, 10, 15, 20 minutos, media hora, a derimir contigo mismo o con, otro, o con un equipo de neuropsicólogos o, de, o con neuropsicólogos, neurólogos o con neuropsicólogo terapeuta ocupación y demás, qué tipo de instrumentos, no solamente pruebas, ¿sí? Sino qué tipo de instrumentos son los más idóneos para recabar información más exhaustiva y adicional, ¿no?, de de pruebas e instrumentos, ¿sí? Porque puede ser que los instrumentos sean, por ejemplo, eh, algo relacionado con biomarcadores, algo relacionado con autoinformes, con... Eh, observaciones eh, con, re, con registros, heteroregistros que deban ordenarse, por ejemplo, re, eh, a, a los familiares, a los profesores, etcétera Entonces aquí es, o, o remisiones eh, que deban hacerse eh, mientras este proceso avanza. ¿no? Entonces, mira, yo creo que mientras vamos avanzando en todo este tiempo de evaluación, eh, es importante que la FONO lo vaya viendo, es importante que se lo solicite un electroencefalograma, es importante que eh, se le haga una una, una, una resonancia, eh, es una, una neuroimagen, pero dado que los psicólogos no podemos ordenar esos exámenes, entonces, pues, Papito le sugiero, que es uno acá en estas, las primeras dos, le sugiere que... Eh, Pida cita con médico general o con especialista para que ordene este tipo de pruebas y se van adelantando. ¿Listo? Entonces, aquí es donde se eligen qué información. En últimas es qué evidencia necesitas para tomar tus decisiones. ¿Sí? Eh, bien, entonces, estos son, incluso estas dos se van retroalimentando. Estas dos son dos fases que se van retroalimentando a través del tiempo. ¿Sí? venirse irse extendiendo a lo largo de las otras fases. Entonces, a lo largo de las otras fases, puede ser que uno vaya, eh, continúe pidiendo sobre qué tipo de información necesita. ¿sí? Entonces, si necesitas... Eh, información académica, si necesitas información por parte de familiar, de otros familiares, bueno, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que esas dos fases, entonces, ay, no estas dos fases se pueden ir alargando, extendiendo e ir recalando a través del tiempo, ¿no? O sea, esto es un proceso que, que aparentemente es lineal, pero no es puramente lineal, ¿sí? Sino que va teniendo eh, idas y venidas y retroalimentaciones a través de las múltiples fases de la evaluación. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez elijan las pruebas eh, y... Entonces se, se pasa a la, a la sesión de aplicación de pruebas, ¿sí? Ya, entonces tú eliges la ola de baterías o de instrumentos, ¿listo? Esto dependiendo la cantidad de pruebas puede tardar entre 40 minutos, 90 minutos, hasta 3 eh, horas, ¿sí? Entonces, esta, esto puede ser de 2 a 3 sesiones, entre 1 hora a 2 horas cada una, ¿sí? Entonces, acá ya llevamos una, dos, tres, cuatro sesiones de una a dos horas, ¿sí? O sea, llevamos entre más o menos cinco a seis horas de evaluación hasta acá, ¿no? Más, más o menos 30 minutos de, to de, de toma de decisiones, siete horas. Y se pasa, pues, a la fase de, eh, de calificación eh, de, la de las pruebas, elaboración de informe, eh, interpretaciones, plan de análisis, bueno, todo... Eh, plan de intervención. Esto más o menos es una jornada, es, es, es un media jornada que toma, por lo menos, hacer todo esto. Si ya, ya eres un neuropsicólogo hábil, si no eres hábil, te puede tardar dos, tres días eh, hacer un informe. Y, y bueno, ya, y vendría otro. Esto también se hace eh, sin el paciente, ¿no? Sin el, sin el, sin, eh, offline, o sea, asincrónicamente. Y ya la entrega de resultados. Bueno, Entonces, la entrevista inicial puede hacerse de forma, eh, necesariamente debe ser presencial, porque tú necesitas establecer rapor, necesitas ver la persona, por, por lo menos la primera impresión de su apariencia, de, sus, de su comportamiento, eh, de su interacción social, de su comportamiento en sesión. Esta necesariamente tiene que ser eh, presencial, ¿sí? la primera sesión. Eh, no recomiendo hacer esta telemétricamente. La fase de recolección de, de, de, de, de, de, de información puede hacerse eh, eh, por telemetría, o sea, eh, por, por, por, incluso en una videollamada, en páginas web, a través de correo electrónico, donde eh, y si hay entrevista, pues la entrevista puede hacerse también por videoconferencia. ¿sí? De, pero si necesitas observar algunas cosas dentro de la entrevista, pues necesitas hacer eh, es, eh, o también eh, fase presencial, ¿no? Hay que aplicar algunas pruebas que se llaman de tamizaje. Esos, pruebas, esos cribados o pruebas de tamizaje se hacen o en la, entre, en la entrevista inicial. Como es presencial, se puede hacer acá. ¿Listo? Eh, esto pues lo hace aparte la aplicación de pruebas. Hay algunas que se pueden hacer eh, con, con dispositivos digitales, actualmente la mayoría de los instrumentos están saliendo ya para aplicarlos por eh, páginas web o para aplicarlos a través de, apl de aplicaciones, de apps. En celular, en tabletas o de software en computadores. Entonces, casi eh, algunas se pueden hacer digitalmente, otras necesariamente hay que hacerlas presencialmente. Lo idóneo es que se hagan presencialmente, así sean eh, digitales, para que tú observes la conducta de la persona durante, eh, la, durante la, la, la, la... mientras realiza las tareas de las pruebas. Sí, esto pues, se hace, eh, no sea eh, sin el paciente, sea offline, y esta entrega de resultados, idóneamente, debe ser presencialmente. Se, pueden, se puede no hacer presencialmente, pero idóneamente, por ética, por eh, tener un componente empático, por hallar por a las personas, por dar las recomendaciones, debería hacerse personalmente. ¿Listo? No sé si hasta acá tiene alguna duda sobre las fases en general de la evaluación neuropsicológica. Cuéntame, Laura. Mi pregunta es, bueno, sabemos que cada fase es como una sesión, ¿sí? De diferente tiempo. ¿Cuánto debe pasar entre sesión y sesión? Es decir, ¿se hace, por ejemplo, diario o cada tercer día o más o menos qué, qué tiempo no se debe pasar y qué tan seguido se puede hacer? Muy bien, Laura, muy buena pregunta. Entonces, Laura, y... Eh, esto acá no hay un método único porque los casos pueden variar. Variar en tipo de caso, edad, eh, características so psicosociales de la familia. Sí, sí. Si, si, eh, y también, por ejemplo, el sistema de salud. ¿sí? Entonces, lo ideal es que se hicieran de que la evaluación se hiciera toda entre entre una y tres semanas. O sea, que todas las fases fueran entre una y tres semanas. ¿sí? También debemos, por ejemplo, hay fases que requieren tiempo para recolectar información, información académica, terapéutica y demás. Entonces, puede darse a, a la familia unas, eh, unos tres días. O sea, si, diariamente, tal vez sea útil para aplicar pruebas. ¿sí? Pero, eh puede ser que no le dé tiempo a, la, a los pacientes y a sus familiares para recolectar información. ¿Sí? Entonces, si tú estás dentro de un colegio donde tienes el niño todos los días ahí o una institución donde trabajas y, y, y tienen los niños o las personas todos los días ahí, se puede hacer eh, cada, día por medio, cada día, no hay ningún problema. ¿Sí? Dependiendo del de estado de ánimo, de que no esté muy fatigado, bien. ¿Sí? O sea, eso ya va en criterio tuyo, cómo lo programas y cómo estás viendo el funcionamiento del niño en las sesiones. Si, eh, si no los tienes ahí, pues hacerlos ir varias veces en una semana es problemático. Por ejemplo, para los padres, sacar permisos dos, tres días dentro de una semana si trabajan. O para los niños hacerlos perder clases dos, tres días en una semana es un, es un poco complejo, ¿no? Eh, además, si tuvieron, es probable que el día que van a sesión, ese día les desbarates la vida. Ese día tengan que salir temprano del colegio, ese día tengan que hasta aguantar hambre, ese día tengan que viajar por toda la ciudad, ¿sí? Y todo eso les va a desorganizar un poco la vida. Y si lo haces muy seguido, pues la, se acumula, ¿no? O sea, se lo haces dentro de la misma semana, por ejemplo. Entonces, puede ser que el ulti, los últimos días está, eh, no va a tener ni siquiera ganas de, de ir a la, a la consulta niño ¿sí? ¿Sí? y su familia. Entonces, son cosas a considerar, ¿sí ves? Es que son varias cositas que hay que tener en cuenta. Eh, eh, ¿Qué no debería pasar? Una, eh, más de dos semanas, tres semanas, ya pues hay, de, la, de acuerdo a la edad de los niños, pues hay cambios en el desarrollo. Entonces, una aplicación de la otra ya no va a ser muy válida, ¿sí? Además, eh, ya no vas a tener, pues lo que vas a estar viendo es el cambio del niño a través del tiempo, y no vas a ver el, el, el comportamiento del niño en un momento determinado. Eso puede ser bueno y malo dependiendo de tu sagacidad para interpretar los cambios. ¿Sí? O sea, los niños, en términos, hay niños que en términos de un mes pueden adquirir o, o habilidades de una forma bien abrumadora, ¿no? Es el, el problema que tenía al inicio de la entrevista inicial. Si lo evalúas, a a, a, si haces la segunda consulta al mes, puede ser muy diferente. ¿Sí? Eh, pues eso es bueno porque es pues, el cambio pero es malo si tú no entiendes si tú no estás preparada para observar ese cambio y para explicarlo ¿sí? entonces ahí también entonces mi consejo mi sugerencia es que entre una y tres semanas destruir estas fases está bien ¿sí? okay. una evaluación que dure más de un mes me parece que ya que ya se está perdiendo se, se, se está haciendo otra cosa es que, en, digamos, en, en mi caso, en el, en el dispensario, eh, bueno, nosotros estamos en FACA, ¿no? Y pues las pruebas se las hacen es en Bogotá. Uh -huh. Y por lo menos para pedir la primera cita es un complique, duran muchísimo tiempo. Y entonces ya les hacen la primera y pues son varias sesiones, entonces pasa muchísimo tiempo, o sea... Sin, sin mentirte, ellos pueden durar casi cuatro meses haciendo todo el proceso de las pruebas. Y cuando ya terminan las pruebas, es sentarse a esperar a que les entreguen el resultado. Entonces, se nos puede ir prácticamente el año y nunca supimos qué pasó con la prueba. Entonces, al siguiente año ya como que otra vez toca volver a empezar y así es como se la pasan. Sí, no, no es la forma idónea. Lo más probable es que, que ese informe no esté hablando de un momento de la vida del niño. O sea, recuerden que la evaluación te muestra un momento de la vida de las personas, ¿sí? Sino que te esté describiendo diferentes momentos. O sea, tú debes analizar en qué momento se aplicó cada una de las pruebas. En qué momento del proceso se aplicó cada una de las pruebas. ¿Sí? Si, por ejemplo, y ahí debe, y, en es, y si eso se demora así, yo creo que algo que nunca se pone en un informe, pero deber, debería ir en el informe, es la fecha en la que se aplicaron aplicado las pruebas. Sí, sí para que no, cuando las veamos seamos un poco más... Claro, por ejemplo, si, si le aplicaron una prueba de cubos eh, iniciando y luego le aplicaron una prueba de matrices tres, cuatro meses después, pues, es probable que un, un da, eh, los dos datos no sean comparables. Y más si es, digamos, un niño de, de cuatro, cinco años que seis meses... Un mes, dos meses, en términos de desarrollo de habilidades visopersexuales en un niño de cuatro años es muchísimo lo que puede cambiar. ¿Sí? Las profes no saben, ¿no? los que han trabajado en educación. En un mes puede eh, comenzar a, a perfeccionar muchísimo la, eh, el coger el lápiz, por ejemplo. El seguimiento humano, ¿no? Entonces, las bonos también saben cómo cambia el lenguaje de un mes para otro. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que las la, la, la, o sea, los resultados de la evaluación siempre son pequeñas instantáneas, no, son pequeñas fotografías, sí, son fotografías que se toman. O sea, cada tarea que se aplique es una pequeña, es una pequeña fotografía de ese momento, de ese día, de ese estado de ánimo, sí, que bajo ciertas consideraciones psicométricas y bajo ciertas consideraciones conceptuales se puede generalizar al resto de la vida del niño pero el niño no funciona de la misma forma siempre, y él cambia, ¿no? Eso ya lo discutimos en la clase pasada, ¿cierto? Que son dinámicos y flexibles y cambian rápidamente, ¿no? Entonces, una, un proceso de evaluación que, que ha tenido tanto tiempo te va a mostrar muchísimas pequeñas fotografías que pues, te exigen más la labor tuya para poder armar todo esto, para tener una visión general, eh, general y válida sobre ese caso. ¿Listo? Gracias, Laura. Lady. Profe, en todos los casos, las pruebas neuropsicológicas que se apliquen deben durar de dos a tres sesiones. Por ejemplo, las escalas Wechsler, esas se aplican, se supone que se aplican en dos sesiones. ¿Por no, no, qué? Sesión. ¿Cómo? Porque es muy largo. Mañana lo vamos a comenzar. Mañana vamos a ver qué es imposible. O sea, eh, va a llegar un momento donde... Todos estamos agotados. Después de aplicar seis pruebas, tú estás, que no quieres, ni tú como neuropsicólogo, ni el niño quieres, o sea, ya todo el mundo termina odiando a, al otro. O sea, es muy fatigante. Entonces, es, es, es posible hacerlo en una sesión como de tres horas, pero lo más probable es que el resultado se invalide. O sea, ¿Por qué? Lo más importante de una prueba siempre es mantener o garantizar el máximo de validez. ¿Qué es la validez? Vamos a ver más, creo que ustedes leyeron ya sobre eso, ¿no? Eh, es, es, es que la, la, la, la, el instrumento mida lo que se supone que debe medir, ¿sí? O sea, que la prueba esté calibrada. Si tú tomas un metro, tú mides el escritorio de tu casa y, si, y ese metro te mide, digamos, ese escritorio te midió 1.10 metros, ¿sí? Un metro con 10 centímetros, pero resulta que después te diste cuenta que el que hizo el metro, los centímetros no estaban ajustados. Entonces, en realidad, eso tiene otra medida. ¿Sí? Entonces, ese metro, no es, esa medición no es válida. Tal vez tú no sabes cuánto mide tu escritorio. ¿Sí? Entonces, lo, lo más importante de un instrumento en cualquier área es que esté calibrado. Es que la medida sea válida. Y la validez es un término de una convención. Es que más o menos todos podamos hablar de lo mismo cuando, cuando, con ese número. ¿Sí? ¿Significa y... que estaría mal aplicada una prueba, eh, por ejemplo, una escala WIS si se hiciera el mismo día? Sí. sí. ¿Qué pasa entonces? Tú, eh, eh, la validez de un instrumento, que vamos a hablarlo más adelante, depende de, de un instrumento psicométrico, psicológico, depende de ciertas consideraciones de aplicación, de, de, de aplicación. Sí, o sea, debe, por eso es que se estandariza la aplicación. Entonces, debe mantenerse ciertas, ciertos parámetros de, de, de aplicación. Entonces, primero, que, haya una, que la, no haya fatiga, que el estado de ánimo no interfiera con la aplicación de las pruebas, que el estado nutricional y de salud no interfiera con la aplicación de las pruebas, o si no, tú no estás midiendo lo que supone que vas a medir, que es, por ejemplo, habilidades, aptitudes de, intelectuales, ¿sí? si no estás midiendo la fatiga de la persona estás midiendo cómo las habilidades atencionales o intelectuales se ven impactadas por el hambre, por el sueño, por la fatiga de la persona, ¿sí? o por su incomodidad. Entonces, claro, una prueba que se aplica en tres horas, lo más probable es que su resultado tenga problemas de validez, sea un resultado que deba eh, ponerse en tela de juicio. Ok, porque es que por ejemplo, profe, donde yo trabajo, las escalas las aplican en el mismo día. Se le aplica la mitad de la escala al niño, se manda un desayuno a, a descansar y a la media hora o a la hora se aplica la otra mitad de la escala. Mm. Entonces, casi se está haciendo? Pues yo, yo lo he hecho y lo he validado más que todo con los diagnósticos que traen los niños y las puntuaciones son muy similares. Bueno. Ahí hay que revisar la hora en la que se aplica. Por ejemplo, eso no es lo mismo hacerlo a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde. O sea, mi recomendación es que no se haga todo el mismo día. Dado que se le está dando un receso, tal vez en, en niños mayores funcione. ¿sí? Niños mayores de, de, de 8 años, 9 años. En niños menores, eh, eh, o sea, hay, hay, hay niños que se van a ver más afectados unos que otros. Otra cosa que, por ejemplo... Si hay niños con problemas atencionales, con problemas de fatiga, con problemas de atención sostenida, a ellos les vas a afectar más. Entonces estás siendo muy injusta, además, de, porque vas a impacto, o sea, no estás siendo equitativa para evaluar a todos los niños, ¿sí? Porque, o sea, tú quieres evaluar, evaluar aspectos intelectuales, pero resulta que lo que estás haciendo es fatigando a uno, entonces en últimas estás evaluando es qué tanto toleran la fatiga unos los niños y qué tanto no la toleran otros niños, y no su inteligencia, o no sus habilidades intelectuales. ¿Sí? Ok, vale, profesor. Sí, entonces yo creo que se, de poderse se puede hacer, mantener ciertos criterios de validez. En algunas personas puede funcionar más con, que en otros, pero el problema no es con los que sí funciona, el problema es con los que no funcionan. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Sí? Claro. Pues yo, sí, entiendo... yo estoy preguntando constantemente cómo se sienten. Y si el niño yo lo veo un poco agotado, así vayamos en la segunda escala, yo le digo, bueno, tomate un descanso, re en recesto. Sí. Y cuando es... vuelve continúa. Y con los niños que sí tienen dificultades para, para el tema del control de impulsos, ellos sí toca eh, hasta donde den. Cuando ya el niño se ve eh... que no puede quedarse quieto, se hace la suspensión de la prueba y se vuelve a programar la siguiente. Eso parte. Ley. Mira que esa es una forma ética de hacerlo. ¿sí? Entonces, hay que tener, tener en consideración. Si, le, si el, el consultorio queda muy lejos de, donde, de la casa del niño, pues también es un desgaste hacerlos volver otro día por una hora de aplicación, ¿sí? Entonces, tú pones eso en una balanza. Entonces, tú ves hasta qué, momento, hasta qué punto lo que tú estás haciendo puede comprometer o no la validez de la prueba, ¿sí? sí entonces tú miras el comportamiento, miras el rendimiento, preguntas, ves la cara, ves los, las, las manos, ves la, la, la, la, la, la postura, la expresión corporal. Y dependiendo de todas estas cosas, tú tomas decisiones. Hagamos un receso, cómo te sientes, parémonos, tomemos aire, salgamos, entremos, démosle una vueltica al, al consultorio, sigamos. También debes organizar la, el orden de las pruebas para que no, no, eh, no, tengan to, no estén todas las más fatigantes seguidas, ¿sí? Y con más en eso, tú vas tomando decisiones. Y si ya ves que es la fatiga, el niño está comprometiendo el, la, la aplicación de la, de, de, de, de, de la batería, pues suspendes y reprogramas. Es mucho más ético. Sí, ¿qué es peor? Que vuelvan otro día, que la mamá saque otro día permiso, que, que se atraviesen la ciudad otro día, o que tengan un resultado que no sirva. Sí, ¿Sí? claro. Es ahí donde tú tienes que poner es una balanza. Vale, muchas gracias. nadie Nadia. No sé, pero yo pensaría en que realizarlo de pronto en la jornada escolar del niño, o sea, que no fuera en la tarde, y que fuera como lo, lo muestra Lady, favorecería. Porque a veces nosotros nos encontramos en que entregan uno unas valoraciones que parece que fueran de otro niño. ¿sí? Entonces, cuando nosotros en el ámbito escolar tenemos un niño en una jornada de 7 a, a, bueno, digamos que la más cortica es hasta las 12 del día. Resulta que el, el niño es completamente funcional para todo, todas las competencias, pero en las primeras dos, tres horas. Pero después baja los niveles atencionales, bueno, todos sus niveles. Entonces yo creo que a veces eso puede influir, se me ocurre a mí en este sí. momento, si lo realizaron a prime, en las primeras horas, estaba descansado, pero... Sí. O, es decir, sí, sí. está más en el contexto. Yo pienso, piens, pensaría para mí que tendría mayor validez... Porque está como más en el contexto de lo que hace el niño. No sé, se me ocurre. Eh, sí, es lo que estamos hablando, Nadia. O sea, no sé, o sea, que, que es mejor hacerlo temprano, que es mejor hacerlo en la mañana o muy tarde en la tarde. O sea, quizás mejor hacerlo o tipo o entre 8 a 11 de la mañana o a 12. Entre 9 a 12 sería una un hora idóneo. Y entre eh, 4 a 7 de la noche. O sea, son las dos mejores horas para evaluar. ¿Sí? Y dependiendo del comportamiento del niño, haciendo pausas activas, haciendo descansos y demás, se va midiendo hasta qué momento el niño va respondiendo. ¿sí? Y hasta qué momento no se están comprometiendo otros factores emocionales, atencionales, eh, intelectuales que puedan eh, reducir la validez de las pruebas. Básicamente de eso estamos hablando. Si se puede hacer dentro del con contexto escolar para que no haya movilización de, de los muchachos, mejor. Pero la mayoría de los casos no se puede porque el consultorio queda lejos. ¿Sí? O muchas veces, pues, el colegio no tiene habilitado un consultorio neuropsicológico. Entonces, pues, si no hay habilitación, no se puede. Y si necesitas un, un diagnóstico, pues, tienes que ir a un consultorio habilitado. ¿Sí? Esa, eh, ¿sí? Eh, es más en ese sentido. No sé si a ella te referías, Nadia. Eh, sí, sí, señor. Sí. Sí, que realmente si lo pasamos a otro contexto. Es decir, cuando uh -huh. lo hacen, digamos, solamente en una hora, hora y media... Eh, pues no se evaluarían también esas capacidades de mantenerse más en el tiempo. ¿sí? Entonces, que sí, sí sería como muy conveniente que se amplíe ese tiempo. No, porque es que tú tienes que preguntarte qué quieres evaluar. ¿sí? Tú no estás evaluando la habilidad de responder en el tiempo. Tú estás evaluando... Eh, el, el coeficiente intelectual o estás aplicando, o sea, que, que es el caso de, de, de, de Ingrid entonces, por ejemplo, para ciertas tareas tú necesitas que el niño tenga una muy buen, un, muy, unos buenos procesos atencionales o si no, entonces te va a salir sesgada el resultado de la prueba Sí, ah, sí, sí señor, ok sí, sí, o sea, son, do son dos fenómenos diferentes, o sea, tú si tú quieres evaluar eh, la resistencia del niño, o sea, es como en una prueba de educación física, una cosa mm. es evaluar eh, los niños que más resistan en una prueba de como un tipo maratón, digamos que, de, que puedan trotar durante dos horas, ¿sí? Otra cosa es evaluar en pruebas de velocidad. esto tienes que preguntarte qué es lo que quieres evaluar. Y si estamos hablando en términos de CI, en términos de CI tú no quieres evaluar eh, resistencia, tú quieres evaluar precisión, eh, velocidad tiempo de tiempo de respuesta, ¿sí? donde Pues la fatiga y la, y, y, y, va, va, va, va a impactar enormemente. Okay. ¿Me va Sí, sí, señor. Gracias. Eh, o si no, entonces vas a impactar a unos niños más que a otros. Porque hay unos niños que se fatigan más que otros. Entonces, los niños que más se fatiguen, pues van a sacar seis más bajos. Incluso algunos puede salirles el por debajo de lo normal. Entonces, pero eso no es culpa del o sea, no, es el funcionamiento. Es que el funcionamiento del niño se ve impactado por... Eh, eh, por por otras condiciones que no, son, que no son el constructo que quieres evaluar. ¿sí? Listo. Entonces, dejemos hasta acá esto.